Buenas noches a todos y todas. Primeramente quiero agradecer a la alcaldía municipal por este reconocimiento. Eh, muy bonito, ¿verdad?, para nosotros los profesores de música. Eh, muchas veces sentimos que tal vez no valora, no, la gente no valora lo suficiente el labor que nosotros realizamos. A veces sentimos que como no es un labor tan rentable económicamente, que tal vez no tiene, la, la gente no considera que tiene un valor, pero sí, yo sé que tiene un gran valor la educación musical pa, y la educación artística para todos los niños, adolescentes y jóvenes, porque esto es un trabajo de prevención, es un trabajo de desarrollar intelecto y de desarrollar también felicidad entonces definitivamente es un trabajo que vale la pena, y estamos desde sones muy agradecidos con la casa de cultura y con las autoridades municipales por tomarnos en cuenta entonces muchas felicidades a todos los músicos en su día